lo que la izquierda hace muy inteligentemente, mientras la derecha dice, ay, pero si démosle lo de las personas menstruantes, pero si démosle lo de los diputados y diputadas, pero si cómo vamos a hacer así, pero si dejemos los que avancen con el todo, incorporemos la perspectiva de género, ay, pero si no es tan grave, si mientras no le toquen el bolsillo, no es tan grave, por favor. Nada es grave para la derecha. Y subestiman a todos los demás, porque son de un ego y de una soberbia muchos de sus miembros, no todos, pero muchos. Que raya en lo patológico. ¿Sabe lo que hace la izquierda al revés? Justo al revés de la derecha. La izquierda toma a su pequeño enemigo. Como lo hicieran antaño, antaño eh, los caballeros eh, de, de medievales. Un, era, era por ejemplo una, una serpiente. ¿no? Y la transforma en un dragón. Esto es eh, un, un rasgo psicológico que haciendo esta columna para ustedes... He descubierto. Porque el, la persona derecha, así como lo ven de la izquierda, es la dueña del capital, es la dueña de los medios de comunicación, es la dueña del capitalismo mundial, es la que maneja... Todo eso es mentira. Pero han creado un monstruo tan grande, de mentira obviamente, que la gente que habita las filas de la izquierda, y, y, son, y no son los creadores de este monstruo, sienten cuando van a luchar que ellos son David frente a un Goliat ¿de qué tiene hambre el ser humano, mi estimado telepensante, de darle sentido a su vida? la izquierda le regala al alma de sus seguidores un sentido de vida superior porque están luchando contra un monstruo gigantesco cuando sí, claro, la gente que dueña los medios puede, puede ser de centro-derecha si uno quiere pero quienes habitan los medios y los usan a su favor son la gente de izquierda, los verdaderos dueños de, la izquierda, de, la, de los medios de comunicación. Son, son sus editores, sus periodistas, no el, que, no el que lo puede vender. De hecho, cuando lo venden normalmente no cambian los equipos. Así que no mientan. Es bueno, la mentira, ¿no? Así es como la izquierda le da sentido de vida a quienes luchan en contra de este dragón gigantesco que en realidad es una... Total y absoluta mentira, porque la izquierda miente de forma descarada. ¿Qué es lo que, en definitiva, resumiendo, tiene la izquierda? La izquierda tiene coraje capacidad de crear conflictos inexistentes desde lo que sacar el capital político, lealtad, imagínense, el conflicto entre hombres y mujeres. Por Dios, que lo han explotado. Y ahora tienen a, a todas las mujeres de izquierda. Porque ser, ser feminista tiene que ser ser anticapitalista, porque el capitalismo la base el patriarcado. Toda feminista tiene que ser de izquierda. No, es que Vanessa... Que... No, sí, sí, sí, créamelo. Es así. O si no, que la feminista que no crea que es de izquierda vaya a conversar con otra feminista que sí sea de izquierda a ver si le va a reconocer su condición de feminista cuando le hable de que es capitalista. Por favor. También entre padres e hijos, entre eh, profesores y estudiantes. Vaya a ver cómo está el Instituto Nacional. ¿Mm? Entonces tiene esa capacidad de crear conflicto desde cuál sacar su capital político, bueno, y su soldado son leales entre sí hasta que logran el poder, tienen ambición, se proyectan de forma trascendente, planifican a corto, mediano y largo plazo, se unen en colectivos muy adoctrinados y van a la acción. Todos estos diálogos que están armando tienen que ver con eso. Todo este proceso comenzó con la señora Bachelet, es de muy anterior a lo que estamos viendo ahora. El segundo gobierno de Bachelet es el, es el fundamento de este proceso revolucionario. No solamente porque ella comenzó con todo este tema de la Constitución y de los diálogos sociales, etcétera, sino que porque ella hizo una reforma tributaria que entregó, del cual entregó la mitad de lo que se recaudó extra a sus amigotes políticos para capturar el Deep State. Por eso es que aunque salga un gobernante de derecha, como decía eh, Cayetana, ¿no es cierto?, eh, gobierna pero no tiene el poder. ¿Mm? Ella logró consolidar la captura del Deep State. Eso es lo que hizo. ¿Tienen el síndrome del dragón? ¿No es cierto? Crean este Goliath o el síndrome Goliath, pongámosle mejor. ¿eh? Y una capacidad infinita para mentir. Y esa capacidad infinita para mentir lo vemos en las dos etapas de la prueba. Lo vimos en la etapa anterior donde usted vio el video que yo le traje. Una mentira, pero fundamental. Una manipulación del dolor, etc. Claro, algo de verdad hay, lógicamente, ¿no es cierto? Al final, el, el joven entre las rejas que viene a ser... Eh, que viene a ser salvado por el abogado y el capital, comillas, ¿no es cierto? Es, algo de eso hay, es verdad. Eh, por eso es que van mezclando. Pero entre medio lo mismo, algo hay de machismo. Por supuesto que hay mucho machismo en Chile y en Latinoamérica en general. Y las mujeres somos bastante promotoras de eso. Pero eso no significa que exista un patriarcado. De una cosa no se sigue la otra. Es muy gramsciano todo esto. No nos desviemos. Entonces, lo que la izquierda no tiene... La izquierda no sabe y no conoce qué es lo que es la culpa. Tampoco lo que es la responsabilidad frente a sus actos. Por eso es que dejaron el descalabro en la década del 70, a principios del 70 con su Allende y la, empana, la revolución con empanada y vino tinto y después se lavaron las manos, se fueron para afuera, volvieron con títulos, con idiomas, con todo, ¿no es cierto?, y, y se pusieron a gobernar este país. No tiene idea de lo que es la responsabilidad, no tiene una concepción de bien común, solamente piensa en, la vida, en satisfacer la avidez de su propio poder. Es absolutamente incoherente y no le importa porque es consistentemente incoherente, entonces ya nadie espera que tenga coherencia, por lo tanto no puede ser transparente y eh, Nietzsche habla de ellos en los siguientes términos, en los países de hombres domesticados, eso quiere decir de lo que nosotros entendemos por derecha cobarde, Derecha que no le tiene miedo al conflicto, que no puede ser leal, que no defiende nada realmente, etc. Gente domesticada, personas domesticadas. Hay algunos, hay aún muchos atrasados de indómitos. Actualmente se reúnen más que en ningún otro lugar en los partidos socialistas. Si un día sucede que estos promulgan leyes, podemos contar con que se colocarán en cadena una cadena de hierro y ejercerán una disciplina terrible. Se conocen bien a sí mismos. Y soportarán estas leyes Conscientes de que las han impuesto ellos El sentimiento de poder De este poder Les resulta demasiado joven Y fascinante Como para no sufrirlo todo por él De eso se trata Si quiere entender mejor Tome alguno de mis cursos <ríe> Respecto de Nietzsche ¿no? Y cómo funciona eh, nuestro inconsciente Pero es eso Ellos sienten placer En el ejercicio del poder total Aunque se destruyan en ese ejercicio.